¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y soy presidente de Grupo Contrapunto. Esta es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí desde el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona Maya en Quintana Roo. Mis compañeros, Eliseo Baena. Muy buenos días. Saludo. Ponciano Martínez Quivel. Hola. Y hoy tenemos un invitado que le voy a pedir de favor a Eliseo que lo presente con, todas sus, con, sus, con todos a, sus blasones. Con gusto, <ríe> Elisama que licenciado Elisama Besituk, un carrioportense distinguido, ha sido funcionario del gobierno estatal, ha sido funcionario del gobierno municipal, exdiputado local también, y bueno, un gran amigo que comparte en muchas de las ocasiones el, la mesa ahí de los cafeteros, pero más que nada también es una persona interesado por los eh, el beneficio de Felipe Carrillo porque trabaja para eso. Bienvenido Alizama. Muchas gracias, estás? Jonathan. Gracias por la invitación. Liceo, Liceo bueno. gracias por la invitación. Igual. Padre Chano, gracias por la invitación. Aquí gracias. estamos, como siempre, al del, <risa> del cañón. Me gusta tu estilo, te emboletamos en dos minutos y ya nos acá. <risa> sin, sin previa citas, ni preparar cita, nada. Sí, ya me gustaría preguntarte o, o pedirte que desde tu perspectiva. Nos puedas decir a, a todos los que nos están viendo en qué ha cambiado el municipio de Felipe Carrillo Puerto, cómo era antes y cómo es ahora. Pues ha cambiado bastante, este, yo soy originario de aquí de Carrillo, lo comentaba en el yo soy nativo de un pueblo aquí cerca, Tami, pero desde muy pequeño es, es, este, pues salimos aquí a, a vivir, aquí es primaria, secundaria, preparatoria y ahí nos tienes que salir para, para prepararnos. ¿no? En la universidad. Este, ha cambiado bastante, Jonathan. Eh, aquel pueblito que conocíamos de Carrefour hace algunos años, ya no es el mismo. nos ha llegado gente de todos lados, incluso extranjeros. Y recuerdo ahorita, eh, de lo que era, de lo que conocimos, donde la única calle que llegaba era su casa de mi compadre, era la gasolinera y el mercado. Se pues, sí, sí, creo, creo que era la 19 en aquel ah, sí, entonces. Sí. Y de por este lado llegaba al, el kinder tracito de los herreras, ahí los, La única cantina que había también me daba miedo pasar a las, a las cantinas. Ahora no. Te fueran a jalar y te fueran en y... mis. Sí, porque de niños pues, estaban los borrachos ya no. Claro, ya, claro, ten tenía miedo, tenías, a, los, miedo a, los a los robachicos. Ahora son mis amigos. De los... son sus cuates y... <risa> no, era, no era tan era, malo. Era, era, no era tan malo. Pero era, allí llegaba, ahí llegaba el pueblo. No había delincuencia. No, no había delincuencia. Y aquel entonces, el que delinquía, que se atrevía a robar una gallina, un Pablo, lo llevaban a barrer al parque. Para que lo vean todos bien, ¿sí? ese... Servicio social, ¿no? Eh, Servicio, sí. Eso fue pues, después, porque eran tres cintarazos, se retiraban los derechito andaba. Elisama, tú tuviste necesidad de salir junto con otros compañeros, eh, una, válgase la expresión, una camada muy grande. Tuvimos que salir, ¿Sí? en aquel entonces, tú sí. te fuiste al estado de Guerrero. Sí, imagínate. Ya. Sí. Allá, este, a Chilpancing, sí, sí la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Te fuiste con Alfaro May? Alfaro, este, ya. ya fue, se incorporó Alfaro. ¿Sí? sí, primero. Sí. <ríe> Estaba reacio a ah, querer reacio. estudiar. <ríe> <ríe> si eso, eso sí, sí he cambiado Carrillo Puerto Jonathan. Este ha habido desarrollo, en la medida de todos los presidentes, yo este, muchos presidentes municipales que han trabajado para Carrillo. La verdad, no hay, hay que saber reconocerlo. ¿no? Este. Eh, no había calles, donde había calles, avenidas, agua potable, luz, energía, eso no lo vemos, o sea, pero claro. cuando llegas a la casa, prendes las luces, ah, pero no te das cuenta que atrás de eso el hay esfuerzo, un esfuerzo de, de, de gestión, un esfuerzo de trabajo de gente que, que luchó, que pidió, que, que gestionó y al fin llegó el, el, el beneficio. ¿no? Y así están las comunidades, creo que un, decía Fernando Serrano, ayer que platicaba con él, un 90%, un noventa y tanto por ciento de las comunidades con más de. 100 habitantes en la En el ámbito municipal iniciaste sí. precisamente con Fernando. Fernando, el con Eladio. Con, ¿no? con el año, el radio, junto con, con Conciano. conciano. Sí, en aquel ¿Qué momento, cargos has tenido? Sufí director de planeación con... Este, yo estaba en el gobierno del estado como subdirector de desarrollo economía, desarrollo regional en la época del doctor Borges, en, con Ramón García hoy. Ah, ok. Y después me comisionaron para venir a ayudar a, a Eladio, estos hombres. Este, en la dirección de Planeación y aquí hicimos un proyecto grande Carlos Salinas manejamos el programa nacional de solidaridad en aquel entonces y bajamos un recurso, aquel entonces era muchísimo, cinco mil millones. No digas cifra, compadre. Uh. ¿eh? <risa> bueno, sí, porque no, no le habían quitado dale, los tres Cinco mil millones, sí, claro. lo que es la, la, lo de la estafa maestra. Iniciaron ahí el, el estadio de San Santa Cruz. Eh, es, es, es, <risa> todo está sí, en Santa, Santa San, Cruz, el estadio de Tiozucco, el de Señor, que iba a ser para Chunghub, pero los secretarios no lo quisieron, también se llevó Señor claro Entonces, calles, se modernizó calles a y Bueno, un montón de cosas con el programa nacional de solidaridad Claro, con Comen... sus detalles, con sus problemas, lógico Mucha gente comenta que, por ejemplo, los famosos este sacerdotes mayas Los grupos étnicos que de, de los mayas precisamente Que están sobre todo asentados aquí en, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto que ellos mismos también han padecido una transformación ¿no? Es un cambio ya no se, se se rigen con esa solemnidad con lo que se regían antes sí, sí ha y cambiado. han sido utilizados mucho por sí, el gobierno ¿no? Es eso hay que, hay por que, todos los gobiernos por todo, por todo así, para la foto para los eventos oficiales políticos sí se han, han sido utilizados, sí han, ha cambiado ¿Consideras igual. Eh, Lizana, que han perdido su esencia? ¿no? algo de su esencia han perdido Algo muy, muy yo, ahorita, yo diría ahorita. que antes, todo, ¿eh? Yo, yo digo algo porque todavía se todo. conserva algunas cuestiones eh, fundamentales. Por ejemplo, la, la, la estructura de la organización. Pero antes, para que seas oficial, era un proceso. Hoy te cualquiera. Cualquiera sí. quiere ser A mi compadre lo invitaron para ser soldado, pero bueno, de ahí no pasa <risa> Pero las formas con que se, se adquirían los cargos eran, eran difíciles, eran diferentes, eran con, con, con trayectoria, con... con mucho mérito pues ahora no ya es más like le, le, le sucedió lo que al pan no sí el pan antes sí, era sí, no sí. muy cerrado sí, no, y tenía que trabajar pues, mucho ha cambiado empezar, ¿no? han, han cambiado la verdad que han cambiado eh, la estructura original pues se sigue conservando ¿no? la forma de organización eh, militar o sea militar religioso militar en los el, centros que, ceremoniales en los centros ceremoniales todavía se, pero las formas de llegar y hacer son, son, y, distintas, son, son distintas. Y la sí. injerencia y, del y, y, gobierno, el, de los gobiernos. Pero no o sea, yo creo que no, no solo los gobiernos, los políticos en general. ¿no? Yo, por ejemplo, he visto un par de elecciones, campañas políticas en donde utilizan a, a los mayas para dar nombramientos de Nohochi recientemente en la elección del 2022 en la campaña del 2022 un nombramiento para la actual gobernadora Mara Lezama y otro para Laura Fernández y eso demerita su importancia ancestral de los mayas y por supuesto que no pierden toda la dignidad una actitud muy entreguista algo que todavía no sabes que Creo que Mario Villanueva fue el único, me acuerdo, que declinó ponerse la casaca de Nojo, de Nojo Y le dijo a los sanitarios, ah, sí, sí, Déjame, cuando yo termine, si les cumplí, si ustedes estuvieron de acuerdo y contentos con mi gobierno, eh, me pongo la camisa. Sí, sí. Ahorita no todavía no saben qué, les, qué voy a hacer. ¿no? Y, y hablábamos de, en el primer programa precisamente de lo que hizo mario de nueva por la etnia sí. maya el, ah, el programa de desarrollo indígena sí. ¿sí? Sí. manera de reconocer y reivindicar sí. Sí. en parte aunque sí, también yo también critiqué eso porque mario se vio obligado por el levantamiento armado en chiapas sí. Sí. y hay que reconocer sí. su, su colmillo sí, político habilidad, su habilidad se adelantó para, para, para, la en muchos años a diseñar sí. esa, esa ley indígena ley local indígena. cuando ni siquiera había a nivel nacional Sí, en, es esos verdad. son méritos. ¿sí? Elisaba, como diputado, en lo que tú contribuiste, eh, no solo... ¿De qué legislatura fue? Décima. Décima la legislatura. Décima. Ah, mira, justamente ayer estábamos hablando en la mesa política capital Quintana Roo, que tengo con Mario Villanueva precisamente, y con mis compañeros Oscar González y Javier Chávez Atasca, de que fue en esa legislatura precisamente donde se crea eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Okay. Sí. Esa fue la que sí, le dio... Sí dice y, y todo. Lo que más me, me, me, me tengo en mente es la creación, la, la, no la creación, la, la, la edición de la primera ley electoral en el estado de... Europa. un servidor fue presidente de la mesa de, de, de ah, pues, esa legislatura le para dejar pruebas. Se hizo la primera ley de, electoral del estado de la ah, pues excelente. Sí, eh, nos a llevó mucho... Mucho, mucho, Muchísimo, sí, Carrillo Puerto. Puerto por las sesiones que, que hacemos con la <coughs> a traer recursos. No. ¿Y por, ¿por no? qué no ha sido presidente? Porque se ganó Porque el presidente. Se le metió en el camino <ríe> y yo, chingado, no, no, amigos, no, es yo fui el el candidato primer candidato del, del PRI de la presidencia que perdió la, la, la. Que perdió, que perdió una elección, precisamente aquí con el amigo, liceo. Sea, la contienda. Eh, pero fue una contienda interna, ¿no? en no, el PRD? Pero por No, pero el proceso constitucional. No. Ah, ah, sí, es, es cierto. Él, es que él sí, fue por el PRI, PRI sí, sí es cierto, que, ya que, me acordé. Que, es verdad. Que, sí. Como dicen unos ahí, gracias a, a mi hermano. Es que, es que lo, lo, lo ubiqué mal, tu hermano es el que estaba en el PRD. <risa> el, mi hermano sí, siempre fue fundador de, del PRD. Sí, sí, ¿no? tu hermano. Por, eso me, me, por, por un instante me perdí de él. Cozumel, Playa, él fue regidor playa, en Playa. Fue, eh. fue regidor. Sí. Ahorita, y así, y así este, fui candidato a presidente. Fui el primer candidato que perder una elección. Después vino, después vino Pedro Pablo y, y otro, ¿no? Y otros más. Y otros más. Mira ahí la, la alternancia. ¿no? La, la alternancia. Oye, y, y a mí me gustaría una opinión objetiva tuya respecto al actual gobierno, tomando todas las consideraciones ah. posibles. Uh -huh. este... Digo, no sé si siga siendo periodista o no, pero lejos de tu filiación partidista, en una visión muy objetiva, ¿qué opinión te, te da el gobierno actual aquí en quien Felipe Carrillo Puerto? Bueno, este, en, en el caso de municipio, a nivel estatal, pues yo creo que es muy corto el tiempo para, para evaluarlo. Te llevan meses en el gobierno. No, en, en, el, eh, en el municipio. De en el ayuntamiento, en el, en el ayuntamiento pues, ha habido, eh, como, como lo manejan ellos, en, pues también con una, una, un, cambio, ¿no? un cambio en el, en el estilo la de gobernar la, trans, la cuarta transformación ¿no? el estilo de gobernar se, ha, se han visto muchas cosas este el estilo es diferente lógico ¿no? claro. nos gobierna una mujer una mujer con joven además la segunda mujer ¿no? la segunda mujer sí, después de paola juan que fue la primera que la segunda mujer que nos gobierna y, y pues, está trabajando en lo, lo concerniente a, a su, su función como con presidenta municipal nada más que hay un detalle y yo lo comentaba y lo he comentado siempre este son una sola persona o sea presidente como cabeza no puede ser todo no claro que no lo comentaba no hace ratito sí, sí. No, claro. tiene que tener un buen equipo para para trabajadores, operadores, eh. operadores un buen equipo. Eh, hay algunos eh, pero todos eh, los... los alcaldes y por, por decir el alcalde todos los gobernantes precisamente de de ese, ese es su talón de Aquiles no su equipo de trabajo. Es muy complicado que puedas hacer que tu equipo funcione a menos de que tú tengas a un buen secretario técnico y un buen secretario general del ayuntamiento y un buen tesorero, que son ese triángulo, por decirlo así, es toral para que un gobierno funcione eficientemente, ¿no? Así es. Así es, así es. Y todo, todos los gobiernos han sido un poco, este, eh, bueno, falsean en ese sentido en el equipo, ¿no? Claro. y muchos que también han tenido la, la oportunidad de estar y, y que le han pegado o sea, bien al, al, al, o a sea, la gestión más que nada para, pues, claro. que, que, el problema de Carrefuerte es que no hay recursos propios no tenemos los suficientes recursos propios por recaudación para poder eh, tener un, un plan, un programa de desarrollo real. bueno pues en la entrevista Dependemos. que le hicimos ella, el, la alcaldesa Mari Carmen Hernández Solís eh, de Felipe Carrillo Puerto ella decía que se sentía muy satisfecha porque de su planeación de recaudar 31 mil millones de pesos, si no me equivoco, fueron ¿31? ¿31? 31. 31. Ah, 31, pero bueno, no 31. 31 millones de pesos logró recaudar 35, o sea, no, sí, superó, está, la mesa, superó, superó la, la meta, pero además viene a colación de lo que dices, el, el no ayuntamiento es muy es muy complicado que pueda recaudar recursos sí, propios. Sí, ¿no? Eso te iba yo a, sí. a preguntar en cuanto a la gestión de Mari, eh, consideras que está en lo correcto en la búsqueda de recursos? En la en la búsqueda yo, yo creo que sí ha estado gestionando, ha ido a la ciudad de México con la gobernadora, pero tiene muy sí. buena amistad con la gobernadora sí. y también sí. sí. allá sí, en el eh, gobierno eh, federal. Entonces, eh, pero los recursos propios por eso que decía, hay, que salir, sí, claro. hay que salir, hay que tocar puertas en el gobierno del Estado, el gobierno federal. Para... Pero ah, acá, por... acá yo tengo también una observación. O sea, no es suficiente ni bastante con que tengas buena relación con la gobernadora o con el presidente de la República. Eso te adiciona pues, posibilidades. Sí. Pero tienes que tener una visión clara de lo que tienes, de lo que estás gobernando y de lo que quieres. Aquí se ha desperdiciado mucho el, la ubicación indígena. Este, este estado es eminentemente indígena por Puerto. fue ¿no? el último reducto de la como resistencia el, como indígena. Como la capital cultural del estado. Sí, ¿no? pero ¿en claro. qué nos ha beneficiado? Allá no te ¿no? va a beneficiar que tengas buena relación con la gobernadora o con el presidente. Ahí te va a beneficiar que conozcas esa historia, que conozcas bien esos argumentos, y puedas reclamar y exigir. O sea, este municipio está para reclamar y exigir porque sí, muchos nos hay, deben hay, hay falta de... entonces está desperdiciando hay de esa calle ¿no? bueno está pues, no frutos y, porque porque y hay buenas relaciones pero, pero... La, la puerta al mar pero el, ella no gestionó el eso Hasta... Ella sí. no gestionó ni la puerta al mar, ni el aeropuerto, ni el bueno, ferrocarril sí, sí, sí, No, eso sí, es un no, producto eh, pero, de... No, eso es, el, es, una, es un reclamo antiguo, sí. pero... Gestión, pero si lo están, la está, la le está la está haciendo... Le está la, la, ella, la sí, suerte ella. de hacer la gestión, porque, o sea, porque ¿es, es un, un trabajo. Sí. No, no, claro. pero, pero, pero, es un reclamo antiguo, Es un trabajo, no, se sí, le paga por eso, sí, no, no tiene sí, que hacer. Nadie está diciendo que hay que sacar las palmas y aprobarle. No hay que quitarle méritos a esa gestión. No, pero tampoco hay que engrandecerlo. Porque fíjate, hay una cosa... ¿Cuántos años? Tiene mucha razón. ¿Cuántos años es un usado? reclamo? Y que el, el camino y el camino, yo y, el pongo, camino y hasta ahora. Ah, yo ahora, pongo como es, ejemplo el, el, el bulevar Colosio allá en Cancún, el que da del aeropuerto hacia el centro de la ciudad. Eh, es un, es un bulevar o es una avenida eh, que nunca, nunca se había pavimentado como se está pavimentando ahora con este, sí, una falto tecnología que llevan. Mara Nezama. Cuando estaba por terminar su primer periodo como presidenta municipal de Benito Juárez, donde está Cancún, padeció lo mismo que padeció Remberto anteriormente, todos los baches que destruían las llantas, los autos, fue terrible la presión social y periodística contra la, la, la actual gobernadora, que era presidenta municipal, y ella... Se propuso como compromiso de campaña, mejor dicho, iba, iba para la reelección, se propuso como compromiso de campaña, no, no, gestionar esta remodelación y, y enca, encarpetamiento con este material eficiente, pero además toda la remodelación. no sí. Y lo logró, pero ¿sabes por qué lo logró? Porque estuvo de necia en México, y dale, y dale, y cada que veía al presidente, presidente, y presidente, y presidente, hasta quiso entender a los aliados del presidente y al presidente, que era necesario sí. hacerlo para demostrar a la ciudadanía de que, de que había una alcaldesa que gestionaba. Sí. Entonces, sí. de ahí va el, el tema de, de María Hernández aquí en Felipe Carrillo Puerto. Si ella tuvo esa misma necesidad para poder hacer realidad lo de la ventana al mar, o sea, si, si tiene un mérito presidente. como gobernante, no quiere decir sí. que, que hay que quizás aplaudirlo porque es su trabajo, como bien lo dices. Pero... pero pero si lo sí, hizo sí, así sí, con sí, ese ten claro. esa tenacidad, o sea, sí tiene un mérito. Sí, yo, yo creo y que, hay que reconocerlo. Ella ha aprovechado muy muy bien esa relación excelente que tiene con el gobierno estatal y con el gobierno federal. ¿no? Sí, le se ha sacado alinea muy bien tu relación claro, tus relaciones. Claro, claro. Qué, qué bueno, ¿no? Le va bien a Carrillo. Igual lo del hospital que se va a hacer. Había un presupuesto de 300 y tantos millones que se sí. convirtió en casi 700. Bueno, se repito, está bien. O sea, y sí, eso es, supongo que sí, es su es labor, mérito, pero como bien eh, le, le decíamos eh, en, en la entrevista que le hicimos el, el fin de semana, eh, si, si no cacareas el huevo, ¿quién sí, se va a dar cuenta que Entonces él. ella carece de una comunicación social eficiente para que el pueblo de Felipe Carrillo Puerto se entere de lo que realmente está ah, consiguiendo? Sí, sí. Y, y, y eso es muy importante para cualquier gobernante. Y que se entienda lo que está haciendo, ¿no? Yo eh, le señalaba precisamente eso de que tal pareciera que María Hernández no está haciendo gran cosa por Carrillo Puerto, ¿no? Sin soslayar algunas situaciones de las cuales también adole, adolece, ¿no? Pero claro. esa, esa gestión de, de la, la Puerta al Mar y, y otras eh, tantas, yo creo que es de reconocerse, pero la gente tiene que saber precisamente qué es lo que está haciendo, ¿no? Para la, la, la, otra de la esa opinión. La de la la la opción, no sé si se los comentó, tío, eso lo, lo supe ya. Creo que hay una, una reunióncita, Si sí nos los comentó. El, el módulo del AUCRO. Ah, sí, también. Eh, el módulo del AUCRO. Sí, ¿Lo mencionó también en la entrevista? Que, sí. viene también, también, uno pues bien, Elisama, Elisama tú, <ríe> Yo, yo eh, me llevé muy bien con tu hermano. el nieto del general tú, Ah, también fue. Me llevé muy bien con tu hermano. Él, él fue regidor en Solidaridad en el 99, si no me equivoco. 99, 2002. Hermelindo. Hermelindo. Sigue ahí en sí. por, esa, por esa zona. Por ahí sigue todavía. Y pues bueno, compañeros, vamos a cerrar la entrevista. ¿Qué les parece este la visión de Elisama? <risa> ¿Qué te podemos decir? Por decir de mi compadre, mi amigo. Yo creo que Elizama sí, ha hecho lo de, que tiene que hacer y le han pagado por eso muerto mucho es mejor para, para los habitantes. ¿no? Es uno de los luego, ¿no? políticos simbólicos que, que aportaron al, al crecimiento de Felipe este Cabildo. Ah, sigue puerto. vigente sí. en, la, en la política. Ahí estamos, ¿no? seguimos. ¿Sigues en portando. el pari todavía? No, ya no, ya, ¿Ya no, no ya, ah, ya, ya no, corregiste sí, camino. Hasta, este, <ríe> ya camino, y la 4T, la, en la 4T, <ríe> ah bien, pues muchas gracias Elisama, gracias a usted, gusto. pero de me verdad. gustó la, la, la de Chávez, es rápido, ¿sí? sí, claro, muchas gracias a usted también por permitirnos traerle este tipo de entrevistas, esto es Mesa Política, Centro Maya, Quintana Roo.